Bueno, vamos a ir un poco a analizar la Argentina y su coyuntura internacional, su relación, qué es esto de que China nos va a ayudar con plata, qué es esto de que Lula nos va a ayudar con plata. Vamos a pedirle que nos explique todo esto a Marcelo Elizondo, que es analista económico internacional. Marcelo Elizondo, Néstor Zula, buen día. Buen día, Néstor, un gusto. ¿Qué tal? Igualmente, un gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de Lula que nos va a prestar dólares o nos va a ayudar con las reservas? ¿Cómo nos va a ayudar China con las reservas? lo leemos, lo analizamos y no lo entendemos bien del todo. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar me parece que hay más un propósito del gobierno argentino de obtener algún auxilio de Brasil, de China o de quien fue, uno adicional del Fondo Monetario, por ejemplo. Eh, pero por otro lado está la realidad, está siendo más duro que lo previsto ante obtener esas ayudas. Eh, la intención es que, al menos por la vía comercial, o sea, que en el caso específico de Brasil, como ocurre con China, con el famoso swap, lo que hagan estos países es financiar a las empresas de esos países, de Brasil o de China, que vendan a la Argentina, o sea, importaciones argentinas desde esos países. Hoy la Argentina tiene dificultad porque tiene escasez de dólares para pagar esas importaciones con divisa dura, entonces sí. lo que se pretende es, en el caso específico de Brasil, que a través de instituciones financieras brasileñas, a las empresas brasileñas que venden en la Argentina, se les adelante el pago financiando a través de, de instituciones brasileñas, en moneda local, para la Argentina queda una deuda que deberá cancelar a futuro, y descomprimir de ese modo la necesidad sí. de dólares para pagar importaciones. Pero no está tan claro que esto en el caso de Brasil vaya a actuar con tanta celeridad, hay avances en la sí. gestión, pero todavía no hay concreciones, así que me parece que estamos en medio del proceso de preparación. Ahora, Marcelo, por ejemplo, yo traigo, supongamos, eh, una máquina de hacer fideos de Brasil eh, para producir fideos aquí, o sea, estoy importando una maquinaria brasileña, ¿en qué la pago? ¿En qué le pago al, al empresario brasileño esa máquina? Bueno, tal como hemos conocido hasta ahora, se va a pagar en pesos. ¿En y pesos? ¿Le va a tomar claro. pesos el empresario brasileño por esa máquina que no, le vende? Quien, quien toma pesos es el Banco Central de Brasil y le da al empresario brasileño reales. El empresario no. brasileño nunca aceptaría pesos. Claro, por eso digo, me llamó la atención. No, quien hace la, la operación de conversión en reales y paga sí. en reales al exportador brasileño es el Banco Central de Brasil a través de un banco comercial de Brasil que actúa sí. como socio de operación. Ahora, eh, y... yo le tengo que dar pesos al Banco Central brasileño. Sí. ¿A qué valor? A qué, ¿A qué dólar? ¿Al dólar oficial al dólar blue? Bueno... Todavía no, eso es lo que todavía no está tan claro. Eh, entiendo que le va a dar peso si la conversión la va a hacer la autoridad brasileña a algún tipo de cambio que se acuerde. Porque si lo hiciera el tipo de cambio de mercado de Brasil, sí. o sea, si si el Banco as Central de Brasil tomara los... ¿Podría ser reales? Claro, y el tipo de cambio pesos reales en claro. Brasil necesitaríamos sí. una pila de pesos enorme porque claro. la cotización del peso fuera de la Argentina es bajísima, mucho más baja que lo, la cotización del peso contra el real o contra el dólar en la Argentina claro, uh, claro, de modo que claro. eso todavía no está claro y tampoco sí. está claro quién, quién asume el costo en el medio porque ahí hay un costo financiero hay un costo cambiario claro, me claro. parece que hay buenos propósitos pero que después eh, son, son difíciles de instrumentar, la Argentina tiene muchas distorsiones sí. en su régimen cambiario y claro. en definitiva todas estas cosas son medidas de corto plazo de urgencia para sí. tratar de capear un momento muy complicado pero en el día a día no resuelve el problema el problema de fondo claro. de Argentina es que tiene y lo mismo y lo mismo digo con, México, con china. china traigo una maquinaria china traigo no sé un producto chino eh, cómo le pago a China a través del Banco pues Central de china, chino le, le pago con pesos y ellos lo convierten y le pagan a su empresario chino en su moneda. En el caso de China, China ha mm. dispuesto un crédito de yuanes, que es la, la sí. moneda local china que en realidad se llama renminbi eh, no. a favor del Banco Central argentino. argentino. El Banco Central argentino tiene un crédito disponible sí. de moneda china. De modo que cuando paga las importaciones desde China, lo sí. hace utilizando esos yuanes que Ajá. el Banco Central chino le ha, le ha puesto. Por lo tanto, el importador argentino paga en pesos al Banco Central argentino, sí. y el Banco Central argentino envía a China esos sí. yuanes que en realidad China le prestó. Por lo tanto, sí. la Argentina en algún momento va a tener que cancelar. Ahora, entonces, eh, las reservas argentinas, eh, en, el, en, el, en la canasta de monedas, tiene también moneda china. Ahora va a tener más moneda china. Bueno, las tiene, de hecho, hoy se computan cuando se habla de las reservas, se habla de reservas sí. de distinto tipo, así como hay reservas sí. en metales, como el oro, muchos sí. en dólares, algunas reservas son en, en instrumentos financieros, y hoy sí. está el swap de China como parte de las reservas, o sea, ese crédito a favor de yuanes para el Banco Central Argentino, que ahora se va a poder utilizar para pagar importaciones. De hecho, ya está ocurriendo. Ahora, ojo, estamos hablando de algo más de mil millones de dólares, Usted piense que en todo el año pasado la Argentina importó desde China 17 mil millones de dólares. Por lo ah, tanto, lo que estamos hablando es de un auxilio temporario y muy sí. relativo y, y, y que no resuelve el problema de fondo. A la Argentina le faltan dólares por otros problemas, ¿no? Porque nadie nos preste claro. o porque sí. alguien no nos espera, dando un favor. Ahora, ¿es verdad que, la, que el, el nivel de reservas del Banco Central está peligrosamente bajo? Sí, está demasiado bajo. Sobre todo lo que se llama las reservas de libre disposición, o sea, las que se pueden usar. Claro. El Banco Central tiene reservas, pero en realidad es una acumulación bueno. de activos que no puedo usar, porque o claro. después dinero que se le ha prestado, o son los depósitos en dólares de los argentinos en los bancos comerciales que se guardan en el claro. Banco Central. Claro. Eh, si descontamos todo eso, algún otro crédito como el del el Banco de Basilea, que es el Banco Central de los bancos centrales en el mundo, si descontamos sí. todo eso... Estamos en niveles cercanos a cero, efectivamente, Uf, en términos claro. de reservas de libre disponibilidad líquida. Claro. Además, probablemente incluso estemos por debajo de cero, y ahí claro. efectivamente hay un problema, y por eso estamos con esto, con estas búsquedas de soluciones, aunque sea de corto plazo, para ir en el día a día. Claro, claro, claro. Bueno, complicados y con un futuro gris, no vamos a decir oscuro, gris complicado, Entonces, yo creo que en algún momento hay que resolver el problema de fondo, que es que nosotros no podemos tener un régimen cambiario como el que tenemos, una cotización oficial que es la mitad de la de mercado, eso es un claro. enorme desaliento para que haya exportaciones, para que entre invasión extranjera, claro, para, los, claro. para que los que tienen dólares en su bolsillo o en la caja de seguridad o debajo del colchón, sí. los liberen, los usen y los pongan a Operar en el mercado, mientras no tengamos un régimen cambiado normal, con los tipos de cambio único, libre, con sí. intervención del Banco Central en términos de mercado, mientras no se corrija eso, vamos a tener un problema. Perfecto. Bueno, Marcelo Elizondo, analista económico internacional, muchísimas gracias. ¿eh? A ustedes, buen día. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias.